y bienvenidos a este cuarto video de programación en Python. En este momento vamos a hacer lo que hicimos en nuestro primer video que fue cómo hacemos para escribir esa materia que se nos olvidó y queremos incluirla. ¿Listo? Antes de arrancar eso, simplemente volvamos a correr nuestro código. Recordemos que acá en esta lista tenemos entonces física, biología, sociales, arte, inglés. En la posición 4 queremos incluir el semillero de programación. Porque tengo tareas de semillero de programación. Entonces, 1, 2, 3, 4. Debería estar acá, ¿cierto? Recordemos que para Python, esa no sería la posición cuarto. Sería la posición 0, 1, 2, 3. En la posición 3, quiero que esté Python. Perdón, me quiero que esté semillero. Entonces, lo primero que voy a hacer es preguntarme si el semillero... Está en mi lista de tareas. ¿Será que sí está o no está? Entonces preguntemos si Semillero está en materias. Entonces vamos a correr este código y el resultado va a ser un booleano. El booleano es falso o verdadero. En este caso me dice que es falso. Bueno, entonces miremos a ver si está otra materia. Por ejemplo, arte. ¿Será que arte sí está dentro de la lista? Y efectivamente es verdadero. True falso, verdadero. Me dice que si sí es verdadero y que arte sí está en mi lista. Entonces, yo lo que quiero hacer en este momento es incluir el semillero. Entonces, lo que vamos a hacer es preguntarme esto de acá, me lo va a preguntar dos veces. La primera antes de incluirlo y la segunda después de incluir semillero. ¿Cómo vamos a hacer para incluir semillero? Pues resulta que yo lo que quiero hacer es, acá en la mitad, quiero agregarlo. Entonces, para eso vamos a necesitar una nueva función. La función, ¿cuál va a ser? La función insertar. Entonces, vamos a insertar en la posición 3. Vamos a decir que materias, ya no es materias. Bueno, sigue siendo materias. Pero ahora lo que vamos a hacer es, en materias, Vamos a insertar en la tercera posición, entonces, materias. En la cuarta posición, es decir, con, con el número 3, vamos a insertar semillero. Y después semillero ya va a estar dentro de nuestra lista. Miremos qué es lo que está sucediendo. Primero es falso y después verdadero. Bueno, ya es verdadero, pero queremos ver dónde quedó. Entonces vamos a imprimir materias y vamos a ver dónde quedó. Muy bien, entonces ya tenemos que primero era falso, después verdadero. Y después, fíjense, quedó en 1, 2, 3, en mi cuarta posición. ¿Cierto? En la cuarta posición, que era donde yo quería que quedara semillero, ya está semillero. Entonces, en la posición 0, 1, 2, 3, o sea, por eso usé acá el 3. ¿Qué fue? ¿Qué se metió en el 3? Semillero. Entonces, arte e inglés que estaban primero, se corrieron hacia la derecha. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo simplemente quiero agregar e ir agregando e ir agregando sin importar cuántas materias tengo? Pues para eso vamos a usar otras funciones. Pero hasta ahora, ¿qué hemos logrado hacer? Hemos incluido un elemento que antes no estaba, sin tener que volver a crear una lista nueva. Usamos una función en Python, que es esta función, insert, en la cual podemos agregar cosas que antes no teníamos. Algo muy importante que debemos notar es que el nombre de la lista va al principio, después ponemos punto, usamos la función insert y en la posición, teniendo en cuenta que, ten, teniendo en cuenta que tenemos 0, 1, 2 y 3, en la tercera posición yo quiero insertar este elemento que escribimos acá. Así podemos meter... Semillero en la cuarta posición y arte e inglés se corren hacia la derecha.